Hola a todos y bienvenidos a Danstein, el canal donde aprendes matemáticas de manera fácil y simple y todas esas afines a ella. Vamos a continuar con la parte número 3 de cinemática. En esta clase veremos que es el un movimiento uniformemente acelerado o uniforme acelerado, ejemplos del movimiento uniforme acelerado y no siendo más, comencemos. Definamos qué es el movimiento uniformemente acelerado. Es el movimiento en el cual la aceleración es positiva o mayor a cero y su velocidad aumenta proporcionalmente. Entonces, la aceleración es positiva, mayor a cero y la velocidad aumenta proporcionalmente. Entonces tenemos lo siguiente. Tenemos esos tres tipos de movimiento. En la primera parte que vimos de cinemática... Vimos el movimiento uniforme Donde la aceleración es igual a 0 Ahora nos vamos a concentrar Cuando la aceleración es mayor a cero. A ese tipo de movimiento se le conoce como Un movimiento uniformemente acelerado Entonces vamos a concentrarnos en ese tipo de movimiento Miremos las ecuaciones Tenemos lo siguiente A es igual a VF menos V0 sub sobre T Esta es una ecuación x es igual a b o sub t más la aceleración por tiempo al cuadrado sobre 2. Esta es otra ecuación. Y otra que a veces se utiliza es la siguiente. 2 por ax es igual a b cuadrado menos b sub 0 cuadrado. Bien, definimos estas variables. x se conoce como distancia. a es a aceleración. No olvidemos que el valor debe ser diferente de 0 o mayor a 0. Y b sub f o b sub 0. V sub F significa velocidad final y V sub 0 significa velocidad inicial. Y T significa tiempo. Bien, miremos algunas unidades que se pueden emplear. Para la distancia tenemos que se puede manejar en metros o kilómetros. Para la aceleración, metros sobre segundos al cuadrado o kilómetros por hora al cuadrado. Para la velocidad, metros sobre segundo o kilómetros por hora. Y para el tiempo tenemos que es en segundos o en horas. Bien, vamos a mirar una serie de ejemplos aplicando estas ecuaciones. Miremos. Un auto parte del reposo y aumenta su velocidad en forma proporcional hasta alcanzar 50 metros sobre segundos. En 10 segundos. Haya la aceleración empleada por el auto. Entonces tenemos lo siguiente. Nos dicen que tenemos una velocidad alcanza 50 metros sobre segundos y que parte del reposo entonces utilizamos la siguiente ecuación me piden aceleración entonces necesito la velocidad final velocidad inicial y el tiempo entonces tenemos la siguiente información la velocidad final como dice que alcanza 50 metros sobre segundos quiere decir que esta va a ser VF y como dice que parte del reposo la velocidad inicial debe ser igual a 0 y el tiempo, nos dicen que es 10 segundos, o sea que valdría 10. 50 menos 0 nos da 50 metros sobre segundos. Y 50 dividido 10, esto nos daría 5 metros. Segundos por segundo nos daría segundos cuadrados. Quiere decir que la aceleración del auto sería 5 metros sobre segundos al cuadrado. Esta es la aceleración que me pide el vehículo. Y tiene sentido porque es un movimiento acelerado. La aceleración tiene que ser positiva. Bien, miremos un siguiente ejemplo. Ejemplo número 2. Una moto se desplaza con una aceleración de 10 metros sobre segundos al cuadrado. Si la velocidad final es de 85 metros sobre segundos y el tiempo empleado es 8 segundos, calcular la velocidad inicial y distancia de la moto. Entonces tenemos lo siguiente. Me están dando la aceleración, una velocidad final, y el tiempo empleado, que es 8 segundos. Y nos preguntan sobre la velocidad inicial y la distancia de la moto. Entonces tengo dos variables para encontrar. Volvamos a la ecuación de aceleración. Vf menos sub 0 sobre T. Vamos a despejar la variable sub 0 que significa velocidad inicial. Como esta T está dividiendo, lo pasamos a multiplicar. No olvidemos, si tenemos problemas con estos despejes, les voy a dejar un enlace de un video para que se familiaricen más con el tema de despejes. Es un tema que se utiliza mucho en muchas áreas como matemáticas, química y física. Ahora, continuando, vamos a despejar B0. Como es negativo, lo vamos a pasar a sumar. Ahora, ya está positivo. Como esto está sumando y está positivo, lo pasamos al otro lado a restar. Ya teniendo B0 despejado, podemos reemplazar. Eso nos quedaría, f es 85, olvidemos que es la velocidad final, la aceleración es 10 y el tiempo es 8 segundos. Efectuamos la operación nos quedaría 85 menos 80. No olvidemos que eso está en unidades de metros sobre segundos. La velocidad es dada en ese tipo de unidades. 85 menos 80 nos da 5 metros sobre segundos. Quiere decir que esta sería la velocidad inicial. Solamente nos está faltando encontrar la distancia, entonces vamos a encontrar la distancia que nos pide. No olvidemos que distancia es velocidad inicial por tiempo más aceleración por tiempo al cuadrado sobre 2. Reemplacemos esta información. La velocidad inicial la encontramos, que fue 5. El tiempo es 8. La aceleración es 10. 8 al cuadrado dividido por 2. Efectuamos esta operación, esto nos daría 40 y 10 dividido 2 nos da 5 nos quedaría 40 más 5 que multiplica 64 efectuamos esta multiplicación esto nos da 320 más 40 o sea que esto nos daría 360 metros quiere decir que la moto se desplazó una distancia de 360 metros y tiene sentido puesto que la distancia para este ejemplo vienen dadas en unidades de metros. De esta manera concluimos esta siguiente parte de cinemática. En el próximo video de cinemática veremos las gráficas del movimiento uniformemente acelerado y ejemplos respectivos a ellas. Si te gustó mi video no olvides compartirlo en tus redes sociales. De igual forma dar me gusta.